Bien, bien. Estamos de regreso con ustedes, mis amigos, en este su programa de mañana. Un programa no solamente nacional, sino internacional. Bueno, miren, y uno de, las, uno de los lugares más hermosos de la República Dominicana, el sitio donde yo quisiera retirarme cuando decida retirarme, eh, es Las Terrenas Samaná. Precisamente está con nosotros el señor Eduardo Esteban quien es el alcalde municipal de Las Terrenas. Con él vamos a conversar acerca de diferentes temas. Don Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Alcalde, parece que está teniendo... Sí, que parece que está, también, eh, que está, eh, está... Eh, es probable que tenga eh, apagado, o bajito el audio y no se oye por eso. Eh, pero bueno, buenos, bu buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Está muteado, está muteado, mira, a ver. Un momento. Ahora sí, te escuchamos perfectamente, este, alto y claro. Excelente, buenos días, bendiciones para ustedes. Muchas gracias, gracias. ¿cómo está? Buenos ¿Cómo días. está la terrenas? Hermosa sí, con como bastante, siempre. Con bastante, con bastante perspectiva, ¿no? Y, y bueno, aquí de mañana. Encantado de compartir eh, estos minutos con ustedes. Muchas gracias. Turismo en tiempo de COVID. ¿Cómo ha manejado usted el tema turismo en una ciudad tan turística como las terrenas en tiempo de la pandemia? Adelante. La, la verdad es que hay unas terrenas antes y después del COVID. Eh, nosotros, independientemente de la situación difícil que ha sido esta pandemia, turísticamente a las terrenas le ha convenido bastante. Eh, claramente eso no costó hacer esfuerzos extraordinarios, porque eh, el propio boom de las terrenas en este momento, donde la gente estaba buscando un espacio abierto eh, donde pudiera descansar, eh, eligieron el país, eligió las terrenas y eso hizo que el cúmulo de o la cantidad de visitantes que hemos tenido durante un año ha sido exagerada con relación a los últimos, eh, podríamos decir, 20 años de las terrenas. Tenemos esos números, usted tiene esos números. Usted eh, sabe que tenemos una, una situación y es que en las terrenas no tenemos, eh, tenemos aproximadamente tres hoteles, todo incluido. El resto son condominios y alojamientos independientes. Ah, okay. y, y tú prácticamente los números los tienes en base a la ocupación. Yes. Eh, los fines de semana, aquí parece Semana Santa todos los fines de semana. Entonces, eh, yes. ah, por ahí vamos. Saludos, Eduardo. Francis Rodríguez de este lado. Francis, encantado. Mira, es eh, interesante lo que nos plantea. Quiero saber entonces, ¿quiere decir que las terrenas con respecto a la infectación y decesos eh, tuvo uno, un bajo nivel de incidencia? Re, realmente las terrenas, eh, hasta en el momento pico de la pandemia, no hubo, un, no hubo un descontrol. Nosotros pudimos de una u otra manera establecer medidas que fueron bastante, eh, bastante positivas, el uso de la mascarilla es obligatorio, el 98% de la gente en la calle, tú te la encuentras con su mascarilla aún todavía. El control de los, de los establecimientos eh, de servicio en La terrenas también eh, apoyaron bastante y todavía continúan apoyando esta medida. Y en La Terrena no hubo un brote, por lo tanto, eh, nosotros teníamos aproximadamente ocho camas eh, en las terrenas disponibles para covid y, y nunca estuvieron llenas ni siquiera en el momento eh, más complicado bueno, de la pandemia ¿no? por eso es interesante saberlo sí de hecho de hecho hace como dos meses se hizo un se hizo eh, un operativo donde se hicieron mil pruebas entre pcr y pruebas rápidas y nosotros apenas salimos con ocho casos positivos entonces es bastante bueno yo yo soy asiduo visitante de las terrenas y hay algunos aspectos, eh, quizás tengo dos semanas que, que estuve por allá. Uh -huh. Y hay un aspecto que, que me preocupa, aunque he visto que hacia el limón se ha mejorado mucho en la vía y creo y creo que hay un hay, se hizo una especie de malecón, diríamos. Eh que no se da para el otro lado, que donde están los pescadores, ¿qué se llama? Sí, el barrio de los pescadores. Correcto. El pueblo de los pescadores. El pueblo, el pueblo de, los pescadores. de los pescadores. ¿Tienen sí. ustedes eh, en perspectiva o en visión mejorar la condición eh, del ornato público o lo que se llamaría eh, la infraestructura como alcaldía? Eh, sí, mire, se dan unas situaciones un poco... Eh, eh, un poco incómoda, porque es que ese trayecto desde el pueblo pecador hasta playa ballena no tiene para dónde crecer. No tiene para dónde crecer. Eh, es una vía muy pequeña para la cantidad de vehículos que, que recoge eh, diario. Eh, el tema está, por ejemplo, si tú buscas en la zona, en la zona de la playa siempre está limpia. Lo que te va a encontrar es con rumbas de penca que la organizamos en un lugar específico porque esas pencas nosotros no las llevamos al vertedero municipal por un asunto de control, sino que la llevamos a un lugar donde la convertimos en abono. Entonces, okay. eh, la situación es que estas pencas no se recogen a diario porque eh, es una cantidad importante y nosotros lo que preferimos es acumularla en un lugar eh, o varios lugares y vamos a realizar los operativos para moverla. Pero realmente ese tramo, y más en los tiempos de fines de semana, es un poco complicado, porque tú tienes prácticamente una callecita y la playa al lado. Sí. A diferencia, por ejemplo, de la zona que va hacia Portillo, que tú tienes un maleconcito, que tú tienes la calle debidamente asfaltada, más amplia, pero sí estamos conscientes del resto que significa eso y nosotros tenemos algunas ideas que vamos a, a poner en práctica eh, antes de Semana Santa y creo que va a agilizar y a mejorar eh, esa zona. Señor alcalde, el, la autopista del Nordeste y sus respectivos peajes han sido un dolor de cabeza para el sector turismo, básicamente de Samaná y las terrenas. El presidente Luis Abinader ha hecho mención de una revisión de este contrato. ¿Entiende usted que esto eh, podría aumentar el flujo de turistas en la zona? Hay que, hay que tener cuidado también por una razón. Claro, estamos de acuerdo que los peajes, el precio de los peajes son insostenibles y lo que aspira a la población, en el caso de las terrenas, que es que tienen el peaje más caro, uh -huh. donde nos cuesta entrar y salir, nos cuesta mil y pico de pesos, entonces eh, eh, a 20 kilómetros ahí en el Catey, o sea, nosotros somos los más afectados con este tema del peaje. Ahora bien, se habla mucho del peaje sombra y a veces no nos hemos detenido a entender qué es el peaje sombra. El peaje sombra es aquel costo que paga el Estado por los vehículos que no pasaron en la autopista y que estaban establecidos que iban a pasar. Eso no significa, si hablamos únicamente de peaje sombra, no significa que el precio de los peajes lo vayan a reducir, porque lo que el peaje sombra evitaría es que el Estado dominicano esté prácticamente pagando un dineral cada año, pero le está diciendo a la autopista... Miren, ustedes se van a tener que manejar con lo que le entre con relación a los vehículos que pasen por allí. Y la autopista, que necesita, ya hizo número, necesita ingresos. La proyección que hay es, si no se habla de reducir los peajes, que lo aumenten. Porque al final, si te quitan los peajes sombras, y la autopista tiene que mantenerse con el dinero que recaude, no lo van a bajar. Entonces, eh, hay que poner atención al tema. Bien, eh, eso podría pasar, pero hay una cosa, también las autoridades podrían mejorar la vieja entrada de las terrenas, y eso eh, le haría una competencia, no desleal, pero sí una competencia importante a la otra autopista, porque eh, básicamente por ahí era que todo transitábamos cuando no existía la, la, la, la autopista, tú sabes. No sé qué te sí, parece eh... si el ayuntamiento pudiera... Y, y, interesarse y obra en pública, esa, porque... y obra pública, interesarse en esa posibilidad, producto de la posibilidad de un aumento, ¿no? Lo que pasa es que, que las alcaldías y, y la alcaldías pequeñas, como es la de las terrenas, sí. es una alcaldía que, que recibe, ahora está recibiendo eh, este año 3 millones de pesos de subvención, Ajá. con unas recaudaciones muy limitadas, porque eh, en el tiempo no se organizó eh, el tema de recaudación en el municipio. Eh, lo vamos a mejorar, estamos en camino a mejorarlo, pero a nosotros nos cuesta en ocasiones hasta colocar una brigada de limpieza de esas de la calle que va, de la carretera que va, de las terrenas a Sánchez, que es por donde ustedes establecen, hasta colocar una, una brigada para que mantenga esa calle limpia. A veces la alcaldía tiene deficiencia por un tema de recursos económicos. Una pregunta. Entonces... Ajá. Sí, disculpa, ¿Sí? disculpa. Sí, adelante, alcalde. Adelante. Entonces resulta que eh, lo correcto sería que ya tenemos un panorama turístico, que ya tenemos una autopista eh, muy, eh, muy bonita, el, el modelo a mí me interesa bastante, el modelo de grúa, de ambulancia, todo eso. Lo que yo creo es que el precio debe ser prudente. Nosotros no estamos negando a pagarlo. Eh, de hecho, si tú analizas el, si ustedes analizan el peaje que pagamos eh, ahí en el Catey, se refiere únicamente a la, a la gente que viene a las terrenas. Sí. No así a la gente que van a Sánchez, que van a Samaná, que van a la galera y no, sin claro. embargo obtienen los mismos servicios que tenemos nosotros que, que lo que venimos a las terrenas. Sí, entiendo. Finalmente, una, de mi parte... No, en ese, tomo, ah, okay. en ese, en ese Adel, término. Adelante, adelante. Primero, eh, mi experiencia como municipalista. Estoy, estaría dispuesto a hacerte algunos aportes para que la alcaldía suya pueda crear las bases iniciales. ...de recaudación que requiere un municipio de, esa, de ese tamaño, pero sobre todo que está en área turística. Claro, el, claro, el hecho de que ustedes bien. sean turísticos tiene algunos beneficios, debe tener algunos beneficios... ...que no lo tiene el municipio de San Francisco de Macorís porque no llega ahí la inversión turística. Aquí no llega, sí. a menos que nosotros desarrollemos un proyecto ecoturístico hacia la Loma Quitepuela, en fin... Pero hay un aspecto, Entonces, ustedes no han pensado que el gobierno trace como zona turística una ayuda, una ayuda, y se pueda subvencionar, que todo el que vaya hacia un punto de las terrenas pueda recibir un bono de la ciudad para que la visite, subvencionado por el Estado. Yo no creo que eso sea un pecado ni sea lejos de una posibilidad. No lo ha pensado. La, la, la verdad es que la verdad es que las terrenas tiene una serie de deudas pendientes. Nosotros las autoridades tenemos deuda pendiente con la ciudad, ya que eh, las terrenas nació de un boom que no permitió eh, organizarse, que nació sin planeamiento. Resul todo esto resulta que sí tenemos muchas inversiones y de hecho. En el momento de desarrollo de cualquier proyecto turístico, la terrena, eh, cuando los proyectos nos se someten a través de Confutur, recauda recursos importantes. Pero esto pasa cada vez cuando. Eh, cuando eh, aparecen tres, cuatro, cinco proyectos en el año, tú recaudas cuatro, cinco, seis veces, pero tú no tienes una constancia. Nosotros, de hecho, ahora empezamos un proyecto para el cobro de la recogida de la, de la basura, empezamos por el sector eh, comerciante. Pasaremos después a la segunda etapa. Estamos coordinando todo lo que tiene que ver con publicidad eh, visual. Estamos también tratando el tema de, la, de, la, de las personas que ocupan espacio público alrededor de la playa, que tienen chiringuito, que tienen restaurantes, que no pagan ningún tipo de arbitrio a la municipalidad. Y eso nos va a permitir de una u otra manera eh, recaudar algunos recursos que necesitamos. Porque, ¿qué es lo que sucede en las terrenas? Y usted lo decía, las terrenas tienen una particularidad que me, que me exige a mí como alcalde mantener un servicio que no le exige a otros municipios. municipios que reciben más recursos que nosotros. Eh, te voy a poner el ejemplo de Sánchez. Sánchez recibe eh, casi el doble de lo que recibe la, la, las terrenas. Mm. Pero ¿qué, ¿qué sucede? No tiene la misma demanda que tenemos nosotros. Entonces llega un momento que tú dices, hay demasiada demanda, pero tú no tienes fuerza económica para hacer el servicio. Y a veces piensan que el alcalde no quiere. Yo creo que nosotros estamos todos de acuerdo que... Eh, el que se sienta aquí quiere lo mejor para su municipio, pero las limitaciones eh, son graves. Realmente eh, hay que buscar una solución y estamos abiertos a cualquier ayuda que nos puedan dar personas con conocimiento en la materia para mejorar el eh, tema de servicio en las terrenas. Alcalde, Bien, eh. de, desde la presidencia de la República eh, se vislumbra alguna, alguna inversión para el municipio? Sí, hay, hay unos proyectos bastante importantes, eh, proyectos que ya tienen más de siete meses que lo hemos estado lo, lo hemos estado estudiando nosotros en la alcaldía y lo sometimos eh, a través de diferentes ministerios, como el Ministerio de Turismo, Obras Públicas, y, y recientemente el presidente estuvo acá en Samaná, donde compartimos un almuerzo con él, y era una presentación junto con el clúster turístico de Samaná de unas obras que se priorizaron y nos y pusimos todos los alcaldes de acuerdo, y, a, y cada municipio prácticamente tiene una aprobación, hasta el momento una aprobación de unos proyectos, como es el proyecto de la construcción del nuevo cementerio, que la alcaldía está aportando los terrenos, el gobierno lo construiría, como es el tema de una cantidad de kilómetros de asfalto en las zonas rurales del municipio de Las Terrenas, donde la alcaldía va a condicionar las carreteras que se van a asfaltar, el gobierno pondría el asfalto, y un gran problema que había aquí o que existe todavía es el tema del vertedero, ya a través de los programas especiales de la presidencia lo están interviniendo conjuntamente con nosotros, donde la alcaldía tiene una cuota de responsabilidad y, y la dirección de programas especiales tiene otra. Entonces, eh, un nuevo cementerio, la intervención de, del vertedero en las terrenas y la construcción a través del Ministerio de Turismo de un matadero artesanal para el municipio son los tres proyectos que se vislumbran que podrían iniciar este, este mismo año. Bien, eh, mire, yo soy un asiduo visitante de la terrena igual como dijo Francis, eh, y una de las cosas que me preocupan cuando voy es el tema del caos en el tránsito. ¿Hay algún proyecto en ese sentido para mejorar un poco la, la viabilidad de transitar en las calles de la terrena que de por sí no son calles muy anchas? pero hay muchos obstáculos en el camino cuando uno recorre eh, las calles, sobre todo las principales. Sí, mire, nosotros estamos muy conscientes de la situación. De hecho, eh, empezamos hace una semana, hace dos semanas aproximadamente, mm. declaramos una serie de calles de una en una sola dirección. Estamos señalizando, estamos en una etapa de concientización a la comunidad. Pero ya esta semana empezamos a, a poner infracciones a los violadores de estas disposiciones, ya que nuestras calles ahora se encuentran en más de un 60% señalizada, que antes no teníamos señalización. Y yo decía, ¿cómo le ponemos una infracción, una multa a un, a un visitante que no conoce el pueblo, pero tampoco hay un letrero que te indica que no parque aquí? Correcto. Eso está amarrado a un programa de recuperación de espacios públicos y de una u otra manera en las terrenas hay un problema interesante y es que tú tienes dos callecitas de aproximadamente 6 metros donde tú estás recibiendo eh, mil vehículos y tú tienes un pueblo en la calle principal de las terrenas no superan los tres kilómetros de largo 6 metros de ancho entonces la cantidad de visitantes la cantidad de vehículos que tenemos nosotros en el día a día con relación a los espacios que tenemos eh, podemos mejorar pero es hora también que el gobierno ya eh, analice la posibilidad de construir nuevos accesos que permitan que la gente que no tiene necesariamente que pasar por el centro del pueblo pase por otras vías. Eh, para tú llegar a Playa Bonita, Playa Las Ballenas, eh, hacia El Portillo eh, y otros, y otros eh, alojamientos que están en esa zona, podrían tener acceso por la parte de afuera de las terrenas y no necesariamente entrar al centro de la ciudad, porque el gran problema es ese, que la mayoría entran al centro de la ciudad ...y son demasiados con relación a los espacios que tenemos. Eh, las terrenas nació sin planeamiento, como dije... ...y es un trabajo bastante arduo, pero estamos positivos... ...y vamos a mejorarlo. Bien, cómo no. Le auguramos muchos éxitos, eh, alcalde. Así es que, si tiene algo más que agregar al final de la entrevista. Primero, primero darle las gracias a ustedes, amados Yerjan y Francis... Por, ...por tomarnos en cuenta... Eh, lo que queremos aprovechar el espacio eh, ya que ustedes eh, como empresa también son parte de, de, de las terrenas ¿no? Así es, así y es. tenemos muy buenas relaciones con, con algunos amigos allí eh, en, en la empresa entonces eh, todo lo que nosotros queremos pedirle que, que nos ayuden ustedes a través de los medios de comunicación podemos estar en comunicación que se hagan eco también de no, muchas no. situaciones que suceden que pueden mejorar si llevamos el mensaje donde tiene que llegar. Y aquí necesitamos a todo el mundo. Así es. Aquí así hay una alcaldía totalmente abierta, participativa, porque entendemos que todo el mundo puede aportar un granito de arena en mejorar las terrenas. Y ustedes que están enamorados de mi pueblo, sí. eh, yo la aprovecho para también hacerlo parte de este pueblo. Cómo no, se lo agradecemos infinitamente. Además de que tenemos aquí en la producción a una terrenera auténtica. Sí. A la, sí, ese, a la señorita Joana Correo. Dígame. Yoani Cordero, sí. eh, hija de este pueblo. Así mismo es. Así Una mismo cosa, es. voy a dejar a Yoani Cordero, a la empresa, con la motivación de que hagamos un programa desde la terrena donde usted ay, pueda ay, exponer, límico. vaya planificando todo lo que usted quiere exponer y que se haga conocer al mundo. Así es. Sobre todo esos planes importantes que ha mencionado aquí. Le pues hago la inicio. propuesta y le dejo a la fecha, a la producción. Sería interesante. Muy interesante. Perfecto. A inicio de la, de la entrevista, eh, nosotros habíamos hablado, y si me permiten un minuto, sí, sí, si es posible. No. Sí, sí, claro. A ver, a... Nosotros habíamos hablado de las terrenas antes y después del COVID. Sí. Realmente la perspectiva, el nivel de, de, de, eh, de posibilidad de inversión, la perspectiva de inversión que hay en las terrenas, lo que estamos recibiendo, el cupo con relación al alojamiento, eh, la perspectiva de gente que se están mudando a las terrenas, están alquilando aquí para trabajar en línea, eh, eh, eh, en sus países, eh, realmente tiene las terrenas en el primer sitial. Acaba de salir un informe internacional con que las terrenas, las terrenas es, eh, está entre los cinco destinos del mundo donde una persona con dos mil euros puede vivir en, la, en las terrenas con una serie de beneficios y, y, y características que adornan a las terrenas que son bastante interesantes. entonces eh, estamos, estamos ahí en el mundo y nosotros queremos que, eh, que las terrenas salgan adelante. Nosotros estamos en condición eh, de tocar puertas, de seguir tocando puertas en beneficio de, de, del municipio. Tenemos ánimo, disposición y con Dios mediante lo vamos a lograr. Bien, cómo no. Gracias a usted por la participación, la gentileza de someterse a este cuestionario de estos productores de, bueno, presentadores. La productora aquí es Joanne. <ríe> Muchas gracias al alcalde de Las Terrenas, don Eduardo Esteban, que estuvo con nosotros informándonos de los planes y proyectos que tiene en esa alcaldía y le auguramos muchos éxitos porque también va a ser el éxito de nosotros claro. cuando, cuando visitemos un pueblo que nos gusta tanto como Las Terrenas. Muy bien, vámonos a la pausa entonces, señores. Regresamos en breve, no se vayan. Hay más todavía.